¿Qué tal amigos del día? Nos encontramos desde la unidad de vigilancia comunitaria de policía acá en el cantón Quevedo, lugar donde en estos momentos el jefe de la policía, Wilson Torres, como podemos ver en pantallas, junto a Dinaseg y narcóticos, se encuentran listos ya para lo que será la rueda de prensa y hablar sobre las últimas novedades que se han registrado. También para quienes están conectados, pues adelantarles un poco hace minutos en el cantón El Empalme, acá muy cerca del cantón Quevedo, en la provincia del Guayas específicamente, pues se acaba de registrar un hecho violento un sicariato dentro de un local comercial donde la policía de ese cantón también se encuentra realizando ya los trabajos correspondientes en torno a lo que es el levantamiento del cadáver. Eso es lo que se ha registrado en el cantón El Empalme, pues les informamos a propósito de que estamos acá en el cantón Quevedo también, esperando que se dé inicio a lo que es la rueda de prensa. Ya, vamos a vamos en este momento a escuchar pues lo que tienen que informar. La esta rueda de prensa, la misma que ha 26 de mayo de será presidida por el señor director de Policía de Estado Mayor, Wilson Torres Gómez, comandante de la subzona del río número 12, subrogante, quien hará conocer los casos relevantes de naturaleza policial suscitados en esta jurisdicción. Adelante, mi coronel. Muy buenos días a toda la comunidad de la provincia de Los Ríos, especialmente del cantón Quevedo. La Policía Nacional, como siempre viene realizando operativos, en este caso, eh, las unidades especiales investigativas como DINASED, Antinarcóticos, Policía Judicial, ha venido realizando actividades de inteligencia más o menos un, por un lapso de tres meses. Producto de, estos, de, de estas actividades de inteligencia se han realizado 10 operaciones o 10 allanamientos en diferentes inmuebles en el cantón Quevedo. Es así. Producto de estos de estos allanamientos podemos decir que se han obtenido los siguientes resultados. Dos detenidos. De estos dos detenidos hay una boleta de detención por que está vinculado por una muerte, por una muerte. Siete aprendidos 161 gramos de droga, que es entre marihuana y cocaína, cinco armas cortas, dos armas largas, dos subametralladoras, 166 municiones de diferente calibre, cuatro vehículos recuperados, de igual forma un, una moto recuperada, dos, dos motocicletas aprendidas, seis Dispositivos móviles y también se ha incautado en estas eh, en, en esta en estos allanamientos tres mil dólares en dinero en efectivo. La Policía Nacional siempre estará realizando operativos y va a continuar con estos operativos porque estamos, estamos coordinando con unidades especializadas de la ciudad de Quito para trabajar en forma permanente especialmente en el Cantón Quevedo, y no vamos a descansar hasta verle a nuestra ciudad construida como un espacio de paz y de seguridad ciudadana. Es así, el 24 de agosto se realizó una, un allanamiento personal de antinarcóticos, personal de la Dinased y la PJ, ahí se detuvo a alias Ítalo, que este es uno de los líderes de una de organización criminal, donde se dedica a esta banda al tráfico de estupefacientes o al microtráfico, de igual forma a la extorsión, el robo de vehículos, motocicletas y vehículos en, en los diferentes ejes viales. También en este domicilio se encontró dos armas largas y una subametralladora, municiones y droga. Ahora también queremos la, esa corresponsabilidad, que todos estos ciudadanos son puestos a órdenes de la autoridad competente, es decir, de la justicia, con todas las evidencias eh, del caso, para que sean juzgados y detenidos y que ya no sean un peligro o un riesgo para la sociedad, especialmente para la ciudad de Quevedo. Como Policía Nacional, seguimos trabajando, seguimos trabajando en coordinación con todas las unidades de la Policía Nacional del eje investigativo como de inteligencia para, para mantener el orden en este en esta ciudad. Así es, inmediatamente estos pasquines están, están sujetos a un tratamiento, un proceso de inteligencia, también se está reforzando con personal policial y también personal de inteligencia. Y quiero decirle a la ciudadanía que la policía está, está actuando, está realizando las respectivas... Eh, trabajos y acciones de inteligencia con respecto de este, de este pasquín, pero los delincuentes no pueden amedrentar o no pueden causar este daño a la, a la sociedad. La Policía Nacional y junto con las, con las autoridades y junto con la sociedad unida vamos a sacar adelante esta ciudad. De igual forma, estamos nosotros también, las unidades de inteligencia e investigativas están levantando información, eh, el, nosotros como policía también reforzamos la seguridad, pero de igual forma, eh, tiene que entender que el crimen organizado el narcotráfico no puede, no puede salirse con las suyas. Nosotros vamos a actuar y estamos dando resultados. Mire eh, los decomisos de esta, de, de esta semana y se vienen más se vienen más y estamos, eh, estamos coordinando con unidades especializadas de la, de la ciudad de Quito y de la ciudad de Guayaquil para seguir trabajando, porque solamente esa coordinación interna que es fuerte, el, el eje preventivo con el eje investigativo y de inteligencia están dando los resultados. Ustedes ven de que este fenómeno del narcotráfico y del crimen organizado no es un fenómeno local, es un fenómeno transnacional, es un fenómeno regional y es así que no es solamente la solución la solución eh, con discursos, es con inversión. La inversión tiene que ser táctica, tiene, tiene que ser verdadera. Eh, un experto en seguridad, el que escribió un libro sobre la guerra del futuro, un, un autor eh, inglés, Friedman, decía de que para combatir al delito, al crimen organizado, es sobre la base de tres situaciones, inversión, tiene que ser en los aspectos de logística. Aquí necesitamos vehículos, aquí necesitamos comunicaciones, aquí necesitamos armamento, aquí necesitamos eh, eh, fortalecer la, la infraestructura de seguridad. Necesitamos comunicaciones, eh, por un lado, necesitamos tecnología, tecnología de punta. Y por otro lado, se necesita inteligencia. Esas tres eh, fases, tecnología, logística e, in, eh, e inteligencia, Vamos a sacar adelante y nosotros como Policía Nacional estamos haciendo lo nuestro. Por eso es importante también que las demás instituciones, las demás instituciones como justicia, el gobierno nacional que se tiene preparado ese, ese, ese, ese plan de modernización de 1.200 millones, tiene que ser tangible, tiene que ser tangible. Pero, ¿qué resultado... ¿A qué resultado concluyó o sacaron de la reunión que hubo, que usted convocó a la ciudadanía, a, a, a las iglesias y a todos los eh, líderes? Esto es importante para que vean. Esta convocatoria que realizó el Distrito de Policía, Hubo una muy buena aceptación, eh, acudieron pastores, acudieron sacerdotes, acudieron los líderes barriales, estaba una, la representante de la señorita gobernadora, representante, una, la señora concejal, representante del, del, del, del municipio, fue una conversación para escucharles, para decirles que su policía hay que trabajar juntos con la comunidad. Tenemos que fortalecer esos valores espirituales, esos valores desde, desde niño, esos valores que es la familia. Solamente, solamente si trabajamos en la demanda, si no hay demanda, no hay oferta. Si nosotros ya perdimos una generación de jóvenes, ya perdimos, no perdamos otra generación. Tenemos que fortalecer a la familia, en valores, la educación, los niños tienen que estar estudiando, los niños tienen que estar jugando, pero los niños no pueden. Ustedes entran a un centro carcelario, son solamente, el, el gran porcentaje son jóvenes, de, de 18 años a 29 años. ¿Y de dónde salen esos jóvenes? Salen de los barrios carenciados. Y la solución no es poner más policías, es, es fortalecer el tejido social y fortaleciendo el tejido social, no es con discursos, no es visitando, sino es visitando pero entregando recursos, eso es, hay que ser drásticos, yo soy una persona drástica, yo soy una persona directa y transparente, yo, yo siempre rendiré cuentas a la ciudadanía, y eso es lo que me exige la, a mí la Constitución, nadie me va a callar, nadie me va a callar a mí, yo lo voy a decir la verdad, aquí no es tapar nada, la, con la verdad se soluciona, es como decir... Cuando hay una persona enferma, si es alcohólico, si él no acepta de que es alcohólico, no se va, no se va a solucionar. Y hay que tener claro, porque algunos ya están perdidos, están perdidos, ya no, no, no saben qué hacer. Coronel, para que eh, eh, ustedes tengan la, la, la inversión que ustedes están necesitando, necesitamos todos como ciudadanos, usted como comandante de la zona presionando a las autoridades a nivel nacional, el ministerio para poder conseguir todo lo que se necesita acá en Quevedo y en Río. Más que todo. Vamos a lanzar un plan, el plan de seguridad y mi fortaleza es la planificación, mi fortaleza es los proyectos, mi fortaleza y eso eh, se está ya elaborando y casi ya eh, está por terminar ese plan y se va a lanzar conjuntamente con la ciudadanía a las autoridades. A las autoridades decir, esto es lo que necesita el, el, el distrito Quevedo o el cantón Quevedo. Todos tenemos que unirnos, todos, todos tienen que respaldar a su policía, todos tenemos que unirnos y hay que combatir, como yo siempre digo, esa revolución ética. Tenemos que, tenemos que denunciar a los corruptos, si que son policías denunciemos porque tenemos que depurar y hay que depurar desde arriba, hay que depurar desde arriba. No solamente es, es por dinero, a veces son incapaces de administrar, ya están perdidos, no pueden administrar, ¿qué tienen que irse? irse. Ya ya tienen que irse, ya ya ya ya les quedó grande a veces el, el puesto, tienen que irse. Entonces esa es, tenemos que ser críticos entre nosotros, así que siendo críticos entre nosotros vamos a sacar adelante esta ciudad y al país porque esta, este órgano que está enfermo, destruido, está afectando a los demás órganos. ¿Y, quién, y cuáles son los órganos? El turismo, la inversión, el desarrollo, en la familia, está afectando a los demás órganos de la sociedad. Es así como el ser humano, cuando yo digo, cuando un órgano está afectado, va a afectar a los demás órganos. Y no esperemos que, que afecta a los demás órganos, porque ese ser humano se muere. Y cuando para no para que no se muere ese, ese ser humano, ¿qué necesita? Medicamentos. Y para medicamentos, recursos. Si que espera dos veces que ese, ese ser humano se muere. Y es aquí también, aquí necesitamos recursos, no discursos. Inversión, logística. Mis policías, yo no quiero también que se mueran, porque mis policías también salen con recursos limitados. Y hay que ser conscientes, a mí la, la indolencia que hay, a veces salgan, salgan, salgan, no es así, salgan con qué, salgan con qué. Hay que invertir, y hay que invertir y no esperar dos o tres meses. Ya el señor comandante general en la ocasión lo que dijo, hay que declarar en estado de emergencia, Se, tiene que declararse en estado de emergencia para que los recursos fluyan, pero mis policías tienen que estar, tienen que estar eh, protegidos porque la seguridad es inversión, no es un gasto, es inversión. ¿Un concejal o el presidente de Quevedo dice que no tienen patrulleros, que no patrulleros, que tienen en los rachos, que estamos soledos? ¿Qué es la realidad de eso? No se puede también mentir esa situación, la mayoría del parque automotor no solamente eh, aquí en Quevedo a nivel nacional, eh, ya terminó su vida útil terminó su vida útil, los policías salimos de esa, de esa forma, los policías ya no son héroes, son mártires, son mártires, eso hay que decir, son mártires, ¿por qué los policías? Por el amor a la patria, por ese amor, por ver a nuestros hijos crecer en un ambiente de paz, en un ambiente de tranquilidad, pero hay que combatir también esa corrupción a todo nivel, al sistema político y a los que ya no sirven, ya tiene que irse, ya, ya tuvieron ya su, su periodo, ya tiene que irse, ya, ya, ya no saben dónde, no saben ya, llegó, ya a veces llega la desesperación y no saben cómo qué, qué hacer, porque no tienen ni un plan, no tienen un objetivo. Y uno, y eso les escucha, eso dice, no están perdidos. No, eh, aquí no, eh, no he eh, recibido ningún reporte eh, sobre esa situación. Sigamos trabajando. Hago un llamado a toda la comunidad, a toda la comunidad para seguirnos uniendo. Eh, vamos construyendo ese ejército por la paz, ese gran ejército, eh, empresa privada, eh, las autoridades, el, el municipio, todos, todos. Y denos la mano y caminar juntos. Solamente así podemos construir un escudo para nuestros hijos. Están eh, esperando para las respectivas audiencias y, y ya después en, el, en la autoridad competente ha de disponer lo pertinente. Gracias a los amigos del día que estuvieron conectados con nosotros. Estas fueron palabras del jefe de la policía del distrito quevedo Mucache, Mocache, Wilson Torres, pues que ha sido muy enfático al decir que se necesita inversión en torno al tema de inseguridad. Pues ha dicho que la solución no es el diálogo, sino inversión. Ha dicho que necesitan vehículos, comunicación, armamento, comunicación tecnológica, comunicaciones y tecnología de punta. Esa ha sido parte de la información que ha proporcionado esta mañana acá en el Distrito de Policía de Quevedo Mocache. Gracias a todos los que estuvieron conectados. No olviden que somos al <risa>